¡Qué grachado, cabrón! ¡Qué máquina, eh! Muchas gracias. Madre mía. Muchas gracias. Eh, Santos. Jesse el oficial. Tony, Toknite. Muchísimas gracias. Qué grande, cabrones. Arigato. Arigato cosa de más, pues bueno. M y muchas gracias, Hannu Ján Ján Pro. Firme el pie, mi hermano. Espero que, que hayas podido arreglar ese. 1952. Qué pasa, papá? Qué, gra qué grande, cabrón. Muchas gracias, son Súper enorme. Mira, no no coña, eh. O sea, os tenía. Bueno, ahora ya no. Pero mira, te, ten te tenía aquí abierto, ¿sabes? ]ORCIO. <bridgeway> te tenía aquí abierto, hermano. Arribar el gallinero. <risa> Me gustan mucho tus emotes, tío. Muchísimas gracias por esos follows, chavales. Arigato que se más, bienvenido a todos. Yo soy eh, Papá <risa> Me presento. <risa> y streameo 300.000 juegos al mismo, al mismo tiempo. Tío, muchísimas gracias por ese follow. Ahora mismo te lo agradezco, mi hermano, que estoy un poco. Done, done. En este teamfight <ríe> Ahora mismo voy, mi hermano Bienvenido a mi canal, Víctor Pro Arigato que sabe más <ríe> a full Yo soy papá Jigomón y streameo bastante <ríe> bueno A ver si nos podemos salvar, tío A ver si ahí arriba hay uno o dos ¡Oh! Qué bueno, eh XXD, ZSMTXXXD. ¡Wow! ¡Wow! Ese tío era buenísimo, ¿eh? Ese tío era buenísimo, gente. ¡Wow, macho! ¡Wow! ¡Qué tiraco, ¿eh? ¡Qué puto tiraco le he pegado! Es que subió la sensibilidad, ratón. Y parece que va un poco mejor. Bueno, tengo más, tío. Uf, esto es rico de cojones, tío, eh. No tengo materiales, o sea, si, si la gano, no me lo creo ni yo. <risa> Porque otra partida la que... Y yo, estamos on, on falla y estamos matando gente y me quedo sin match, tío. Porque la gente spamea mucho, ya la habéis vi, visto. Dos miniguns... Tienen scars por todos lados, tío. Brutal, o sea. Si aquí trolling, trolling, trolling, eh. O sea, ¿pa', pa qué? Y, y te como parte de las cosas, bro Buah, buah, buah, buah, buah Madre mía, menos mal que se queda ahí O sea Es que tengo que estar con el medio cuerpo por fuera Pues si no, no escucho, tío Se mete en el agua y no se escucha lo mismo Esto es muy troll, ¿eh? Esto es súper troll Es que ha cerrado en un sitio jodidísimo Me va a reventar, tío, con la mini ¡Eh! No, tío, no puedo Es que en el agua... Súper complicado, bro. Bueno, me voy a intentar meter a esto en dos segundos. Aunque no, no tenga la, la seguridad de que me salga bien, pero bueno. ¡Oh! ¡That shit is real, bro! ¡Oh, se ha reventado, bro! Espera, piensa con la cabeza, papá, hijo, esto, esto a todas. Guau, guau, guau, me estás pagando. MX nivel. Buenas tardes, papá marico. Hola, ¿qué pasó, mi hermanito Manu? Qué guasón, bro. Aquí estamos en el fornite, creo que voy a morir. ¡Oh! Madre mía. ¡Oh! ¡Amazing, bro! ¡Oh! La mejor partida del mundo. Esto se celebra con una cacho de Coca-Cola, hermano. Bestron Ever <risa> por mi camiseta de Pride de Sang, chavales esto es máximo superdón bro la avaricia rompe el, el saco bandazar. pedazo de guarda cobarde <risa> <risa> <risa> qué grande qué grande de... Samuel Proche 2016 muchísimas gracias por ese follow ¿Oye, oye, bienvenido yo soy Pupaciomon y yo Yolito, gracias por, por hombre gracias chavales por pensar eso y por esos troleos tan tan simpáticos siempre que me dais tío me sube la motivación y el ánimo siempre a la hora de hacer streaming y bueno tiene si este no, futuro sé, Me gustaría saber, tío, dónde está el tío más alto Joder, la gran verga, tío Qué bobo Bueno, me voy a poner madera ya LOL LOL, me lo comí What? Me quieren tirar tío Fácilmente un tiraco, tío. ¡Woo! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué tiraco, hermano! Guapísimo. Guapísimo. Guapísimo. y Amazing. <ríe> Puto amazing, bro. Increíble, bro. Estamos súper on falla, eh. Hoy, eh. Esta sería. Si ganamos esta es la tercera partida. ¿sí? ¿Qué cojones, tío? Estaba escuchando algo ahí. ¿Qué es esto, Dios mío? Y es ese troll, macho. Y es ese troll, bro. Qué tiraco, bro. No me lo creo, bro No me lo creo, bro Madre mía